en un video de minecraft pvp con Francón con Spinola, que su canal lo estaré dejando en la descripción ok, gracias bueno, eh, vamos Chico a empezar sober. vamos a hacer de pvp esto es para a rellenar el canal de Mirko que no tuve videos se dijo que claro. no había tantos videos seguidos y subió tantos vídeos videos seguidos bueno, bueno. Vamos, vamos a... bueno en este video me van a ver perder, obviamente se lo voy a dar porque... <risa> no, me quedaron tardías ok, a sea la de hierro y a cual? Archer. Archer. archer ok, Después dale ¿estás? bueno ah, que solo tenemos arco y un pico, este pico hace daño? Ah, sí, un poco pero no tanto, ataquemos con el pico, ¿vale? como te dije antes no te metas con mi pico, arma ¡Oh! dios tiene un empuje tremendo el arco. Espera, espera, espera, espera, espera no da nada, no da nada. A ¿eh? ver. Ah, cuál... No, espera, espera, espera. Te dije que no iba a ganar, así que... Bueno, espera, me cuento, me Dios, será que... Espera, espera, cuál es infinidad. Ah, tiene infinidad. Espera, para pero... Me va muy lag. Perdí. Muy La bien primera perdida. Vamos a jugar. ¿Cero puntos? ¿Por qué cero puntos los dos? El escenador no sirve. Bastante variedad. Tenemos. O, tenemos pocas balas, pocas balas, pocas balas en el arco. Es como un PVP pobre más o menos. ¡Qué bugueo! Rebuguiado. Aprovecho el mundo. No, estoy rebugeado aprovecho el bug, aprovecho el bug, aprovecho el bug no, no vale, no, <ríe> a no me quedé sin balas sin balas, sin flechas, aunque va a ser bueno, me vas a matar de golpe con la caña, o sea para, para, para, para para, para. no se sí, vale, trampa, está mal se burla de mí porque me quedé sin flechas, supongo es bueno que tiene infinidad este arco me quedé 2 también, a ver Uf, Dios que pe... me mata. <risa> Segunda perdida ¿Qué? No, ¿en serio? Sí. Lord. Yo soy bueno, Creo que con... Lo que yo soy bueno con esto. Creo que ¿Qué? ¿Qué? Que tirando, ahí, <ríe> yo soy bueno con esto. La está gastando. la está gastando. Yo soy bueno con esto en el, keyword? el, keyword, el keyword. Sal, sal, sal. Sal, sal. Sal, empuje empuje! empuje que va a funcionar ya, ya veo porque se llama el matriz bueno así ah, de puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff puff no, puff puff puff puff No, puff puff no puff me puff puff puff es Y otro film más. Otro film más. ¿Y? Ah! Hay Dios! que tirarnos de la plataforma. El torneo del poder. El torneo del poder. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué mierda te quedaste bien? Dios. ¿Te Dios? a Está bien, ahora sí lo corté que podía mover está, está muy largo yo también pero ya anda todo bien mira datongo superó a Broly es su posición legendario música épica música la tacha campal entre Miku agüirito este es mi mapa favorito porque tiene más su mapa ¿tiene y tiene y Lo malo es que me partió el corazón. Agarre. Creo que debía haber empezado mal. Todavía no hago nulo. Vamos a ver. Nulo. No, espera, espera, espera, espera. Espera, Mirko, espera. Espera, espera, espera. no te envío. Para. Espera, le voy a decir el volumen. Dale. No, ya está. Como sabe Mirko, no quiere esperar a nadie y por su cuenta acá hay esquina como antes a ver anda a cartas dale con las cartas no, si, sí, si, sí, sí hay esquina mandame a la esquina por favor no, yo voy a la esquina, yo voy la esquina. que me tomo esto no, mejor yo te mando a la esquina no, ni en pedo eh me gusta más mandarte yo a la esquina No, hace todo retro. Le voy a hacer volar como antes ¿El es que se... Se te cerró el micro por eso gané Acá estás No, o sea, si me gusta Porque aprieto mucho las líquidas. Vamos a... Ah. otro duelo. No, vamos a darle a la espada mejor, más fácil ah, ¿cuál, ¿Cuál podemos probar? ¿Soap? Vale, dale. ¿Estás? Dale, so. sí, ¿Cuál? Vale, Si estoy. No va Al nada. parecer se trata de sopa. A ver la armadura. ¡Ah, hierro! A si tuviera fuerza de regeneración me mataría un solo golpe. Ah, qué lindo. Che, vamos a cosa? porque a mí se la esquinita? ya está, ya está, ya está ¿Cómo que te maté? tan rápido se ha como tres o cuatro golpes se ha Susana Jiménez. ha lol. No, ha las labios Franco entonces... te tenla... ay dios <risa> que... ese que me clavó LOL. No, yo... Franco qué estás acá no lo no, ves eso si sí, uh, uh, al menos yo no me muevo tanto cómo contesté tan rápido no yo me quedé sin barcos. Sí, me quedé sin flechas también vamos ah me olvidé comer más Ah, sí. para pam pam para pam para pam pam para pam en las llamas del infierno no funciona <risa> no funciona eso es un retipo no, me cagaron bueno se me mató listo ya estoy muerta Te dice, te... sacaste la armadura Pónganela, cerca de tuyo sí. no me ves, estoy escondido si, sí, te veo por tu nombre nooo, de verdad Sí. <risa> no, me pensé que iba a colar, no coló No sabía que se veía mi nombre Sí, acepto, se vea tu nombre vale. Pero no te ves ¿Cómo me ves? No entiendo No, te veo por tu nombre <risa> Pero tanto se ve si encima estoy shifteando Sí, se ve igual Bueno, te vas a botar de de cerca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 Es invisible LOL LOL LOL, lol. Bueno, está muerto. Soy bueno, un trollard Que les haya gustado mucho este video de Duelos con Francones Pinoña vamos vamos a Ya pasaron 11 minutos ¿verdad?